trust Deja ir tus asociaciones pasadas y deja que la confianza presente dirija el camino. Isn't that beautiful? Let present trust direct the way. ¿No es eso hermoso? Deja que la confianza presente dirija el camino. Truth. Is your goal if truth is your direction if truth is your desire if truth is everything that you want si la verdad es tu objetivo si la verdad es tu dirección si la verdad es tu deseo si la verdad es todo lo que quieres you cannot help but experience that truth because it's there truth hasn't changed no puedes evitar experimentar esa verdad porque está allí. La verdad no ha cambiado. Y todo lo que tenemos que hacer es confiar, escuchar y seguir. Y todo lo que sea necesario, se nos dará. Whatever you need on this journey, it will be given you. Lo que sea que necesites en este camino te será dado. Y todos podemos aprender a entregarnos tan completamente a este estilo de vida y somos tan brillantes y estamos tan felices y alegres que nos convertimos en la Luz del mundo. That it's in our mind. Y qué glorioso que todos estemos en este recorrido juntos. Que todos somos testigos de esta increíble y espectacular elección que se encuentra en nuestra mente.